Y es de la información de que el Alfa, el Alfa grabó con un artista americano. ¿Neto sabe cómo se llama ese artista? No, yo no sé. No. ¿Sabe cómo se llama? Uh -uh. Yo nada más sé que sé que, que, que yo conozco a Kylie D.V. <risa> ¿Tú nada más de inglés nada más conoces a Kylie D.V.? A KDV Es porque ella a veces habla con los, cuando está en su casa en pijama. Sí. Y en pijama que ya hacía... Se... El Alfa sigue llevando el Bembo a nivel del mundo. ¿Cómo llama el hombre que el tipo El que grabó ahora. Se llama Taiga. Oye, Taiga. Para la que la gente no sabe, Taiga tiene muchas canciones como eh, Testy, que se llama la canción. Pero canta un chino. Eh, no, no, no me gusta la música. De Tiger". No te gusta. No. Oh, okay. O sea, es más... Si pues que ponga un chino, no puede. Me llama Sí, pero en inglés. Es Taiga. Vamos a llevar un, canto de, un, de, un de, de, de un video. Un video de Tiger. De, de Tiger. Lo, eso sí, lo que tú ves. Tiger, tú, Tiger. Tú, tú ves eso es como tirando la barba sí. para adelante. Sí, taiga sí, tuve ves muchos videos. Eso sí. Ah, hay una canción que tiene con Chris Brown que a mí me gusta. Eh. Que como que es como un león y está como en una piscina. Esa sí me gusta. esa Ah, pongan esa. la, la Que, a que es con si Chris Brown. taiga y Chris Brown. Ok, que taiga uno de los el raperos. Es así que se dice, así. taiga taiga ajá. Okay. O, te, se escribe este O más jugando. Entonces, Taiga graba una canción eh, con Alfa, que supongo yo que es un dembow, porque a Taiga le gusta mucho el ritmo bailable. Es un tipo que se conoce no, por el ritmo no, bailable. Y el no, no, pues tú puedes cantar en español y que talla en inglés, porque tú quieres. Sí, pero el alfa inglés? sabe inglés también. No, porque no puede, no, que no cante. De... Pero él sabe, él sabe no, inglés. No, no, no, no, no. no, no. Él sabe inglés. No me venga a inventar. Él sabe. Deja inglés. que talla cante en inglés. No, no, y que la... el alfa venga El, con el su alfa es oco. tan duro que sabe no. inglés. Para que tengas una idea. ¿Y cómo diablos lo van a entender? No, no, no. Taiga no. que cante, cante, cante, cante en inglés cante y el alfa que cante en español. Tiene la capacidad de cantar. ¿Cómo que no está buena? Yo sé que va a tirar su lésico. Pregunta. Viene pregunta. Luego de esa canción. Ey. Ponlo, ponlo, ponlo. Ay, ay, ay. El copyright. El copyright. Dale, dale. Ponlo, ponlo. No, no. Que lo ponga y después nosotros hablamos. Dale, dale, dale. Dale. Entonces ese Se está despegando el alfa así, ve. Así. Pregunta. ¿Es el Alfa el máximo líder del movimiento dominicano? Sí. ¿Y el Api? El papá de Gerard. Ah, sí, dos preguntas muy diferentes. O sea, tú dices el papá. La sevilleta, de... La servilleta, pasa más servilleta que me lo comí. Ok, entonces el Api es papá de Gerard. El papá de Gerard. ¿No es el líder del movimiento? No. ¿Y el Alfa? El líder del movimiento. Por encima de tu el mundo. Por encima de tu el mundo. ¿Ves? Mira con ¿Eh? quién está. Mira, ese, ese muchacho va para un party, que esos negros duran siete días en un party. ¿Cómo un? Con güey? los vasos rojos. Yo quiero llegar a Estados Unidos y darme un humo con los vasos rojos. ¿Eh? ¿Eh? Atención Matu, no, no, no. no, no. matute. Atención matute. Matute. <risa> 809. Eh, <risa> allá en 809. Yo quiero llegar allá y darme un humo con los vasos rojos. Porque yo lo he buscado esos vasos aquí y no hay. Ni pintado. Claro. Eh, eh, eh, eh. Duerme, y Siempre tiene unos muebles que duermen la gente. Sí, unos muebles en la discoteca. Sí, sí, unos muebles. No, no, en su casa, los negros. Los negros, o ¿sabes? Yo soy el color de los negros, que yo voy una sí. vez... ver. Pa allá. para los negros. What's siente... Nada, éxito. Ex, sí. eh, eh, creo que... ¿Y la fue? 45, medio galón de cerveza. No, yo creo que no, hay que no hay que poner en duda ya. Que el alfa es no, el máximo está, líder pero del Pero mira movimiento. cómo que está, mira cómo que está, ve. Mire, y, y más, TKACHE, más TKACHE, mira, mira cómo la vida él rechazó grabar con Tecachi y graba con Taiga. eh, ¿Eh? Mira, Neto, la vida así. Sí, Tú que estabas apoyando de apoyador que grababa con Y Ahora TKACHE. que rechazó con mira, la vida, a veces no todo en la vida se coge. El Alfa vino rechazó con Tecachi y mira cómo la cosa de la vida graba con Taiga. ¿Eh? ¡Grande Oye. Liga! Ese moreno se ve que, Grande pe Liga. que pesa el dinero, que no lo cuenta. <risa> ¿El que lo no pesa? Que lo pesa. Está ta bien, Taya. ¿Ustedes sabían que Taya era novio de, de, de una de las gemelas de las Kardashian? Sí, era uno de la novios. Ya tú sabes el, dónde que van. Lo malo que le pegan cuernos a él, con, con, con, con un Travis Scott. Eso no se usa para allá de, de cuernos. ¿Y qué fue? Los cuernos duelen aquí en Dominicana. <risa> Son cuernos americanos, Eso es un corillo, <risa> ya, ya. Él ni se acuerda el día? Que diría, no, hombre. hasta la, la, la demandó a ella, pues si acaso hijo, la hija era de él Ah, pues la hija. ¿Eh? No, no salió de eso, de Travis. Los los no americanos no duelen. Para que entienda Travis Scott es el, no, el otro rapero, novio de la tipa. De la que era de él. De la que, de la él. que él no se acuerda. De la que... Los no, no, no, es que a esa mujer le gustan, no los roperos Él les gusta. Ay, no tatuaje. Ah, no, pues el Ah, ah ese Kanye. Le posee bueno. un Kanye, ese Kika Ah, Kanye. Aquí bueno. yo no, eh, a ella le encantan los, de los deportistas y, lo, y los raperos. Adivinen ah, por qué. Ah, okay. El lujo. El lujo. El billete. Y sí, en todos los lados lo mencionan. Esos canes, raperos no. con cuartos. Aquí, aquí hay mucho Ay, así. Sí. Los raperos buscan a ella. Sí. No, porque que, que a ellos le gusta a ese tipo de mujeres. Y, y, y son mujeres a tu sabes. Ahora el alfa lo que tiene que comprarse ahora para él rematar. Son de los carros que brincan. ¿Cómo que los carros que brincan? Eso de, de los, los Ángeles. Cali, Eso San... de Los Ángeles. Eso no, de no, Los no, Ángeles. No, no, no. No, que haya un video. De los que haga un video saludando a los foques. ¡Gii! Es un carro de eso. Es sí, un Los carro Ángel. de eso. ¿verdad? Porque eso es un flow sí. de Los Ángeles. Eso no es porque tenga cuarto. ¿sí? sí, no, no, no, pero para que complete el currículo. Ahora, ahora, ahora. <risa> ¿Sabes qué le falta al alfa? Para mí. ¿Sabes qué le falta al alfa? ¿Qué le falta? Y creo que el debería. ¿Y ¿Qué es lo que le falta? Esa, can... esa, esa canción de... ¿Cómo que se llama? Singapur. A menos que no sea con este, que sea el Remy. Yo no sé si es este, con este el Remy de Singapur. Pero Singapur a mí me hubiera gustado que él la sacara con Dari Yankee. Exacto. Al Alfa le falta todavía grabar directamente una canción con Dari Yankee. No, él sí, ha grabado con mucho grande. Pero con sí, Yankee con el... él grabó fue por, con J. Killer, Pero una, ellos dos. Alfa y Yankee. Creo que ya ese es lo último que no, le falta. Al no, no. Y, y que me grabe con Don Omar. Una canción. Ahora que Don Omar revivió. tiene que tragarte. Yo, yo lo dije. Tiene que tragarte Don Omar ahora. Tragado. Pero el, el, que dijo en el grupo, busca, que, que le grabara el alfa, que grabar un dembow, fui yo que dije don Omar debería grabar un dembow no con no el alfa. Más, que lo meta para allá, un chismo para allá de danza cuduro. mal ¿Eh? sí. no, don Omar salvó Don Omar <risa> le ganó un seguro de vida al nene con, con no, esa canción. No, no. lo no, ah, Neto, no. no, la, lo neto, neto, no. Lo la que estaba antes fue primer, la Baby, baby con, con Farruko y Nicky Jan. Tiene casi ah, dos... Sí. Eh, ¿Qué pasa? Ah, sí, sí. Ah, ¿Qué pero, pasa? Pero, ¿Qué pero... tiene más view que el video de Cacu tuyo? Sí, óyeme, óyeme. <risa> ¿De quién? ¿Tú sabes? fue por eso que Miguel lo Lojaquilla, porque él no, él no lo quiere soltar en ningún tema. Yo, no, eh, yo lo estoy tirando mal. Dios mío. Él, no él dijo cortar. que cuál, cuál fue el video con más visitas y estaba esa canción. Óyeme. Baby. El video, eh, la canción con Don Omar. Muy buena video. De... de eh, un video increíble. O sea, para el nene... El, Ah, mira, está prim para mí primero está el alfa y después el nene. Porque el nene es más sólido. Parece ¿Sabe, quién viene más, ¿Sabe quién viene más fuerte que el nene? ¿Quién? Kiko. ¿Quién? ¿Kiko quién? Kiko el crees? ¿Sí? Ahí se puede meter lejos, ¿quién? ¿Usted? Dico de oro, Dico de oro Dico en España. oro en está, Señores, sabe. miren, miren. Están equivocados, Están con, equivocados con, con Kiko. Usted tiene que ver el Spotify de Kiko. Y tiene que ver los views de Kiko. Está bien, está bien Kiko está bien Bien, eh, bien, bien, eh. Bien, bien. Porque Kiko... Porque Kiko fuimos con dos compañías de Estados Unidos. Con Wild Lion, que es la compañía de Cocuyuela, de Residente. Uh -huh. Wild Lion. Y las distribuciones eh, las tiene con Rimas. Oh, la eh. compañía de Bad Bunny. Y de Tempo. ¿Y de que está Tempo? Ya, ya, ya, ya. Ya tú ¡Kiko está! Ta... Mira... Bien, Mira, Kiko, bien, Kiko, Kiko hay que bien. mudarlo para allá, y, tipo, y, muy, y a mí me encantan los videos que hace Kiko. Oye, o a sea, veces coloridos, los colores. Oye, muy bueno, Kiko. A Kiko hay que mudarlo para New York, para allá, Estados Unidos, un tiempecito para allá, que lo manejen bien, para allá con esos gringos, que haga su Vamos loquera. Vamos a ponerlo así, en, en, en sentido de proyección de, gran, de grandeza. Uh -huh. Está el alfa. Segundo, el nene. El nene. Ya, un negociante. El nene. Tercero, yo pongo a Kiko. ¿Por cómo va Kiko? Porque esa canción de mi popi tiene más billones que el jazz. ¿Qué el popi? Busca en Spotify. ¿Cómo que, cómo que dice? Eh, a mí me gusta acá mi popi. ¿Qué me dice papi. ¿Y, y, y él también con el popi? Con este... Le voy a decir cuánto tiene la de Kiko en Spotify. Él tiene una también. Miren ¿Cuánto tiene la de Kiko en Spotify? Le voy a decir ahora que tengo el internet aquí, tengo mi celular aquí. Entonces, pues seguimos mientras, yo, mientras se va. Me va cagando. Kiko. Luego de Kiko, chimbala. Ah, chimbala pequeñito, sí. Chimbala. Pequeñito. Oye, ¿qué ¿cómo va a ser? Moza. Moza no, es cinco. Cinco. cinco. <risa> ya lo estaba dejando. Oye. No, no, no. no, no, no pero que es, que, es que chimbala va mal. Chimbala vamos, tiene Mosa. muchos colores. Va, Moza va bien, pero chimbala. Sí. Hay que dársela. A nivel internacional. Cinco, Moza. Y verdad. que recuerde que grabó el Remy con, con Farruco. Eh, esa le dio también mucho Hay empujo. un chamaquito que, que yo creo que él tiene que buscar un manejo mejor para que él sea más internacional. Quién es internacional? Super Kenny. Es bueno para España. Para en Europa. En España Europa. Es, es, es, está bien, igual, igual que el otro. Que y a Tommy, otro güey. Eh, a Tommy. Increíble pero, en el suelo europeo. Sí, pero ¿sabes quién está bien? Y lo dijo el Alfa una vez, pero él no tiene el manejo. Pero en Puerto Rico lo respetan mucho. Eh, quí, eh, químico. Oigan eso. Químico. No, no, no. Cada vez que yo hago. No, no, he no, hablado No, Genesimo, No, él tú, tú dañas la cosa. ¿Por, ¿Por qué? Iba bien. Porque no, tú dices no. que no. No, no, no, no. Musicolo no tiene, no tiene respeto internacional todavía. No, no. Aquí no, no. Sí. Mire, mire, mire. Químico. Químico, químico le falta un manejo. O sea, una gente que le ¿Qué eh? se deja llevar. No, no, no, no, no, no. No es que se deje ya, porque Kiko el químico se puede dejar llevar. Lo que pasa es que el Alfa tiene a, a el de los violines de, de, de Anuel, a Fabrián, a Fabrián. A, eh, Nene tiene a Ale Gárgola. Ya tú sabes. Kiko tiene a White Lion, eh, Moza tiene a Ronation. Eh, y Chimbala seguro juro tiene su relacionadito público. Pero aquí Kiko tiene. Tiene, Kiko no tiene Kiko no tiene a nadie. ¿Me entiendes? Kiko no tiene a nadie. Entonces, yo he hablado con, con, con gente de Puerto Rico, por ejemplo, con, con, con Mikey, con Goyote, y todos mencionan a Kiko, a, a Químico. Lo mencionan porque el tipo gusta. Lo que le falta a él, y el mismo Alfa lo dijo en una entrevista, Kiko dijo, que haya, que Alfa dijo que el rapero, de, que uno de los que más le dan respeto es a Químico. Lo que pasa es que el Químico no tiene, ¿tú sabes? Una plata, una plata, o una gente, una conexión que te ayude... Porque a veces tú puedes gustar en un cierto tiempo, en un cierto público. Pero ahí tú no tienes la gente que te, que te metan para allá. ¿Tú entiendes? Pero Químico, Químico está bien. La canción La Vuelta, que cuando hicieron con Breyama, y eso, eso corrió muchísimo. Y eso fue una canción yo me acuerdo que, que la gente estaba a Vuelta no Loco. Nota, Químico. Pero Químico tiene un, un, buen, un, buen, o sea, un buen respeto en los boricua. Pero él no lo ha sabido. O sea, él no lo ha sabido meter. O sea, no lo ha sido no, capitalizar. Son muy locales. Que... Son muy locales. Oh, no igual. tienen el manejo. Pero la verdad es que sí, la, la Alfa es el máximo líder y ya después de esta, de esta colaboración... El, el químico está muy local, igual que mi amigo. Él mismo lo dijo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? Para que, pa que sepa que no fui yo, fue él. Local, muy local. Lo, lo... Pero nada, Alfa, todo el éxito, la gente sigue preguntando si tú eres el líder del movimiento o no. Eso yo tengo que preguntarlo ya. Pero yo creo que cada día más el Alfa lo sigue demostrando. Eh, muy le, le, fue, le, le fue muy bien en premio. No, Aunque ah, no ganó, pero le fue. Poco más el Alfa. El Alfa, no. Lo dijo el fantasma. El fantasma lo dio. Preparen por ahí que ahí viene una bomba por ahí. Hoy. Hoy una bomba sale. Nos mañana. lo <ríe>